Thank you. I'm oh gonna del perro desgraciado y mantenido de tu amante. Ay, qué buenísimo, buenísimo. Ay, me quedé hasta con las ganas de cantar Ni una lluvia. Ay, qué bendición. Hay, hay una que se llama la lámpara, ¿la ¿sabes? Ay, ay. A ver si... Sí, sí.